Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio más de Memorias de un Nahual. En esta ocasión, ah, he de decirles muchas gracias a todos ustedes, gracias por la espera, gracias por todo este tiempo que nos estuvieron esperando que regresáramos y ya estamos aquí. Les recordamos que en este podcast es de historias, anécdotas y leyendas de terror, nada de creepypastas, nada de esa clase de cositas, al contrario, Creemos que la realidad tiene muchas más cosas que contarnos y que asustarnos que la ficción. Y he de decirles que nosotros transmitimos en vivo directamente a través de Facebook Live todos los viernes entre las 9 y las 10 de la noche. Por ahí más o menos he todo en vivo y a todo color para todos ustedes. Y en esta ocasión, como en todas las ocasiones o casi todas las ocasiones, no me encuentro solo sino se encuentra conmigo ni más ni menos que la tía Clau. Chispita existe. Chispita. Es amor. Chispita. Aléjate de mí, pinche pedorro. <risa> existe. Chispita. Es amor. Chispita vive en sus corazones, stupid babies. Oli, ¿cómo están? Mis bebés qué, preciosos. ¿Qué pasó? Quizá creo que es lo único que eh, permitiría de una tulpa que no emite. Bueno, es que sí, las tulpas sí pueden llegar a emitir olores. Pero, Pero no, esto... no, no, no, no, creo que Chispita sea un gato pedorro como estos güeyes Sí, no, o sea, sí, eh, me refería a uno de los vivos de aquí Con carne y hueso y pelitos Sí, sí esos cabrones sí. Bienvenidos sean a otro episodio más eh, Gracias por su paciencia, por estar eh, echando desmadrito con nosotros Recordamos que en cuando se hacen las transmisiones en vivo A veces pendejamos un ratito con ustedes Y les mandamos a todos ustedes un saludote precioso Ay, ay, ay 8 de abril ya se está pasando rapidísimo el tiempo y ah, precisamente hace rato fuimos por unas cuantas cositas fuimos a traer algunos cuantos detallitos y sobre todo a revisar algunas cuantas cositas con este con más gentecita que estábamos viendo uh, fuera de este, de la casa y en lo que estábamos pendejando y pedimos algo de comer Estábamos ahí y precisamente eh, Clau me inquirió, ¿sabes qué? ¿De qué va a tratar hoy la transmisión? Y fue de, fíjate que tengo ganas de contarles algo que a diferencia de todas las demás ocasiones, casi no los menciono. Sin embargo, hay muchas historias que hay detrás de, de estas personas que eh, dan su servicio y para todos nosotros, dando su servicio, prestan su servicio y a través de una cantidad enorme de personas que le están echando ganas, están preparándose, están teniendo todo eso, se encargan como uno de los mejores ejércitos del mundo en prevención de desastres eh, y sobre todo en atención a gente cita que la está pasando mal a través del plan DNT. DN... ¿DN3? <risa> DNT. DN3. Ay, chingada madre, eso. Y también, sí, peña, sí. peña, Peña, sal de este cuerpo. Este, sí existe, todavía no. no DNT el... 3 ¿eh? DN, DN3. El DNT. <risa> DNT. Vadía, <risa> <risa> no mames. Sal de este cuerpo, güey. <risa> Amigos, este momento es. Genial para mí, porque luego yo no sé pronunciar ciertas palabras. <risa> y esta es la más estúpida que Daniel no ha podido decir. Ay, eso, eh, ay, bueno, eh, eso pasa por contarnos <risa> cómo en la mole. Ay, ay, ay, perdón, este... <risa> <risa> Sí, estamos hablando de los soldados a la verga. Bueno, es, el punto es de que si el PG no quitó esa parte porque ya. No, se... sí, sí, sí. O sea, lo que quitó fue eh, fideicomisos para fondos de prevención de desastres, pero no, se sigue manejando el plan de N3E. <risa> DN3. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Este, pero sí. Uh... <risa> en fin, este... Sí, estábamos hablando de los soldados. Eh, en fin, eh, le estaba contando eh, mientras estábamos comiendo, eh, estábamos ahí echando un, un, un taquillo antes de continuar con algunas cuantas cosas que teníamos pendientes y al momento de estar platicando con él le dijo es que hay algunas cuantas historias que no he contado eh, precisamente de mucha banda que son soldados y tengo muchos conocidos, estuve en algún tiempo con, con esta bandita por allá y hay muchas historias que de verdad sacan muchísimo de onda porque los envían directamente a algunas zonas, a algunos eh, lugares, por ejemplo, en lo que atañe ahorita la transmisión, bueno, el, el, el relato de esta noche. este Y precisamente eh, voy a plantearlo de una manera sencilla y espero no faltar el respeto a las víctimas que estuvieron en esa situación por lo cual, como siempre, he de cambiar un poquito algunos cuantos detallitos o no ser tan específico en algunos otros, sobre todo para no eh, herir la susceptibilidad y sobre todo guardar un poquito de respeto a la memoria de las personas que desgraciadamente perdieron la vida en ese sitio. Resulta de que cuando sucede alguna desgracia, sucede algún evento... Eh, <risa> chinga, chinga, perdón. No, lo mandé a chingar a su madre porque anda de datos. Ok. Este, cuando suceden estas um, circunstancias que hay algún desastre natural, mandan a los soldados con el plan DN3E y... Ya, ya se me quito ya. Ya va salió de su cuerpo. Este, lanzan eh, a, esto, a esta banda, lanzan a los soldados a auxiliar a toda la gente que está por allá. Crean lugares como refugios, crean cocinas, es un despliegue enorme de todo esto y precisamente platicando hace muchos años no recuerdo específicamente las circunstancias por los cuales este, llegué a platicar con, con este camarada un eh, capitán brigadier segundo y eh, estaba hablando con él y salió salió a tema, salió a colación y me acuerdo, ¿por qué diablos? pero estábamos platicando muy amenamente eh, sale a colación y me dice Oye, sabes, hay, hay cosas, dice, que nosotros nos hemos callado Nos hemos callado muy cabrón De verdad, nos hemos callado eh, en, en las cosas que hemos visto Y de verdad, a veces sí queremos decirlas A veces sí queremos contarlas A veces sí queremos como... Como decir qué es lo que vimos pero al mismo tiempo, los altos mandos nos dicen, ¿sabes que Si lo vas a contar, que sea aquí entre nosotros, ¿no? Eh, a fin de cuentas, eh, nadie nos va a andar creyendo. Y tenemos eh, chamba, tenemos eh, algunos cuantos servicios que andar cumpliendo para todo esto. Yo es, ok, me estás anteponiendo a decirme que tal vez lo que me estás diciendo va a estar medio jalado, pero está bien, tú, tú suéltalo. Dice, mira, no es que sea jalado, sino que simplemente a lo que yo vi, y a lo que más gente vio Gente por encima del rango que yo tengo Y evidentemente mucha gente que está abajo del rango que yo tengo eh, Vimos cosas Y te voy a contar cómo pasó Hace algunos cuantos años Pasó un huracán muy cabrón Que le dio en su madre a una parte de México Este huracán llegó con tantísima fuerza Que desmadró casas en, en poblaciones eh, grandes, sin embargo muchas veces eh, todo el foco se concentra directamente en las poblaciones grandes y a pesar de que el huracán haya sido fortísimo, eh, muchas veces y de verdad por desgracia se olvidan de las comunidades pequeñas, muchas de esas comunidades que se encuentran en algunos sitios que no son precisamente eh, las grandes comunidades, las grandes urbes, y también les da en la madre, güey, dice, a, a veces la, la, la fuerza del viento y del agua y de la lluvia combinado con todo eso hace que los deslaves estén a peso, cabrón, que, que la tragedia venga tan pesada y te cuesta trabajo creer, llegas a esos lugares, a veces tienes que llegar en helicóptero, cabrón, llegas y empiezas a desplegar directamente a todo tu, tu, tu brigada completa para poder llegar y auxiliar totalmente a, a, a estas personas y de repente... Te das cuenta de todo, pero de verdad de todo el desmadre que es. Y tienes que saber hacer de tripas corazón para todo esto. Dice, te preparan un poquito eh, eh, ahí en el ejército, pero de verdad toparte frente a esto. Dice, te parte el alma a veces. Y hay otras ocasiones que no sabes ni qué diablos es. Dice, en esta ocasión donde pegó el huracán, hay una parte que es un poquito tropical. y eh, Semiboscoso a donde estaba, muy cerca de la costa, dice. El huracán entró con madre y le dio en su madre algunas cuantas comunidades. La orden ya nos la habían dado desde arriba que teníamos que llegar, montar ahí un, un, un lugarcito que sea refugio y poder auxiliar a toda la cantidad de personas que fueran, montar algunas cuantas cocinas y poder hacer un, un chequeo completo del pueblo para ver si es que se puede hacer algo más por ellos, o si no decretar alguna, alguna emergencia superior, dice cuando te envían hacia todo eso, tienes gente y equipo de reconocimiento. Entonces te envían, ya después de que pasó la tragedia, tratas de llegar de la manera como fuere. En este caso, dice, nos aventaron en helicópteros. Fuimos dos helicópteros los que llegamos directamente para allá para hacer y para habilitar reconocimiento. Yo estaba encargado de esa, de esa misión. Y había unos cuantos soldados y unos cuantos cabos que habíamos dejado específicamente para poder meterlos a que fueran y empezaran a hacer todas las maniobras necesarias para todo esto. Dice, sabes, llegamos, tratamos de llegar lo antes posible, pero llegamos cuando la tarde ya estaba cayendo. Poco a poco se fue haciendo más oscuro, pero tenemos habilitado precisamente servicios para ello. Tenemos algunas lámparas grandes, tenemos ahí un servicio donde podíamos eh, comenzar a hacer una búsqueda rápida y habilitarla de tal forma que pudiésemos llevar a cabo este, este trabajo. Nosotros llegamos y nos dimos cuenta que, desgraciadamente, había muchísima gente muerta. Había de verdad muchísima, pero muchísima gente que nosotros cuando llegamos estaban concentrados, afortunadamente la gran mayoría de ellos, y comenzamos a hacer labores de, de extracción de ese sitio para poder colocarles en un lugar un poquito más adecuado para poder habilitar un refugio, poder darles de comer, y sobre todo poder curar heridas en estos casos Comenzamos a hacer todo el despliegue completo Sin embargo dejamos algunos cuantos eh, soldados más que fueran a Hacer, insisto, un reconocimiento de alguna parte de la zona Y nosotros bajamos, dejamos los helicópteros Comenzamos a traer todo eso Y empezaron a llegar las demás unidades Algunos en carro, otros este en, en convoys completos que venían para todo ello Dice, no tardaron más de una hora cuando de repente escuchamos que ya venían este, quien se quedó de cargo de vigilar, dijo, ¿ya vienen estos cabrones para acá? O sea, a mí se me hizo muy rápido el tiempo en el cual ellos habían ido directamente a, a darse una vuelta a revisar cómo estaba todo el asunto, y de repente llega y nos dice, oiga no me lo va a creer dice, esto ya era noche estamos hablando que eran por ahí de las Nueve y media, diez de la noche Me dice, oiga, no me lo va a creer Pero Acabamos de ver algo De aquel lado donde Creo que terminó la comunidad Donde creo que es esto Vimos algo No sabemos si son personas No sabemos Si, si que, que son Propiamente, de verdad No tenemos idea de qué es eso no sé si es que hay la posibilidad de pues, de que vaya más gente con nosotros. Y fue de. Ok. Um, sí, sin problema. Ya dejan a checo si es que establecieron esto. Eh, dice: Yo di la orden y mandé a un escuadroncito tranquilito. Con un. Con un. Este, perfectamente bien habilitado para que pudiera irse para allá. Mando a 15 personas. Se lanzan de aquel lado. Dice, si yo estaba revisando algunas cuantas cosas y estaba informando directamente a mis superiores de la situación que se encontraba. Algunos de ellos me estaban preguntando si podía ir prensa, si podían ir todo. Y ya sabes, el circo completo. Y en eso, tardaron más en prepararse para irse que en regresar los cabrones. 15 soldados... Dentro de ellos uno de mis mejores sargentos, cabrón. Venían de regreso y venían cagados de miedo. Y fue, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Por qué me están regresando? Yo les mandé por una cosa terminaron terminar lo que estaban haciendo. Dicen, no me va a creer lo que acabamos de ver. Y me reporto en el sentido de que lo que yo vi me rebasa completamente a mí. La, como, como autoridad de estos güeyes con los cuales fuimos, pero si me da permiso de decirle, lo que vimos de aquel lado no es de este mundo. Dice, ¿qué me estás diciendo con, con, con eso? ¿Qué vieron o qué chingados fue lo que pasó? Dice, señor, nosotros fuimos de aquel lado y en la parte de... Donde el otro soldado nos dijo: ¿Sabes qué? Por ahí se ven, yo siento que sean personas, puede que sea ganado, puede que sea todo eso. Dice: alumbramos, fuimos para allá precisamente. Y al momento de que empezamos a alumbrar, vimos sombras que estaban paseándose entre todos los árboles que estaban de aquel lado. Y a pesar de que les gritamos, a pesar de que les dijimos que se acercaran, si es que alguien está herido que lo dijera, dicen, nomás no, no respondían. Fuimos un par de nosotros más acercándonos. Dice, lo da era enorme, era tremendo. Por una parte dijimos, igual están cansados y por eso no pueden responder, pero fuimos avanzando. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y de repente... De lo que fuimos avanzando nos dimos cuenta que en la parte de atrás de nosotros nos venían siguiendo. Dice y eso porque escuchamos perfectamente que atrás venían. Y volteamos, cabrón. Dice volteamos a, a, a ver qué, qué rayos era eso. Y dice parece que al momento de que voltea se queda totalmente quieto y a pesar de que alumbras... No hay nada, y los árboles no eran tan gruesos para esconder a una persona. Sí estaba medianamente tupido, pero pues la por la avalancha de, de lodo y más cositas que habían llegado, llegamos a pensar de que sería más fácil identificar, y es difícil caminar por entre el pinche lodo. Y a pesar de que nosotros volteamos y tratamos de alumbrar, no vimos a nadie. Absolutamente a nadie. Dice, ¿y, y, y eso es suficiente? Dice, yo les pregunté, ¿eso es suficiente, cabrón, para que regreses acá? Dicen no. Dice uno de los otros soldados con los cuales nos mandó. Vio a más personas que estaban juntas. Y llegamos a pensar que era igual un cúmulo de personas como las que vimos, como las que estaban juntas de este ladito. Y llegamos y dijimos: ¿Sabes qué? Este vamos con ellas, vamos para con ellas. Vamos avanzando acercándonos a donde evidentemente nosotros al aventarle la luz se veían que había ahí había personas y no estuvimos a más de 10 metros cuando todos los alumbramos y nos dimos cuenta que eran como si fueran sombras de personas juntas, al menos unas 20 o 25 personas juntas que iban caminando despacio alejándose de ese lugar. No iban corriendo. No iban haciendo más ruido que el que los pasos daban entre el fango que estaba ahí y se iban moviendo. Pese a que nosotros los alumbramos, pese a que nosotros les echamos las luces, era como si estuvieras alumbrando a la nada. Dice, no se veía nada, no reflejaba nada. Para darnos cuenta que eran todas esas personas, tuvimos que alumbrar hacia atrás o en los árboles contiguos. Para darnos cuenta que era una masa completa de personas que estaban ahí, totalmente identificables, pero eran únicamente sombras esas personas. Y la verdad, si le soy sincero, nos dio un putero de miedo. Nos dio muchísimo miedo. Y. ¿Sabe qué fue lo más cabrón? Dice. Que nosotros dijimos. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a seguirlos. Tal vez estén en shock. Tal vez estén mal. Tal vez. Lo que sea. Vamos avanzando tantito. Y todas. Todas. Las personas. Que estaban ahí. O que tenían forma de persona. O que parecían personas. Que estaban en ese sitio se fueron abriendo y distribuyendo casi alrededor nuestro, sin hacer ruido. Nosotros éramos los únicos pendejos que estábamos haciendo ruido al dar los pasos y estas cosas se iban moviendo sin hacer ningún ruido, pero pudimos alumbrarlas. Y pese a que le echamos las lámparas que nosotros tenemos, parecía que Parecía que se tragaba la luz esas cosas. Dice, ¿Es ok. Mira. ¿Quieren apoyo aéreo? Podemos enviar. Mandamos un helicóptero. También tiene un este, una luz lo suficientemente poderosa. A ver cómo, hijo de la chingada, no se van a dejar ver. Órale. Ustedes 15 y otros 5 más para allá yo los mandé por algo y vienen con las pinches manos vacías yo les mandé a que reconocieran a que vieran si había alguien más y no se pueden andar con mamadas lo que yo les digo es lo que se tiene que hacer Orle, chingar a su madre, tienen apoyo aéreo en 10 minutos dice los mandé cabrón los mandé no a 15 ahora mandé a 20 y tenían el apoyo aéreo y la verdad me dio curiosidad me dio mucha curiosidad, cabrón. Y como los otros ya iban en camino para allá, le pedí al, uh, al uno de mis este, tenientes, oye, güey, bájate, yo voy a subir al, al helicóptero, vamos a ver cómo están haciendo estas cosas. Dice, me subo y vamos para allá. Ellos alumbran hacia donde teníamos que andar, eh, alumbrando también nosotros, vamos llegando para allá, dice, y con el ruido del helicóptero, si tú te has subido en el helicóptero, te das cuenta de que cuesta mucho trabajo hablarle a los demás, dice que a veces tienes que hacerte señas con los que están allá, pero desde ahí estábamos viendo, desde lejitos y desde arriba viendo, cómo diablos estaban ahí, Alumbramos perfectamente a nuestro equipo, a la gente que está abajo. Y ahí estaban, estaban esos pendejos. Pero donde nos dijeron y donde todos los demás estaban alumbrando, nosotros aventamos la luz para allá. Dice... Ah, no sabes qué culero es que te cae en el pincho hocico cuando no sabes qué es lo que te encuentras, cabrón. De verdad no sabes lo culero que se siente cuando... Te dicen, güey, es que de aquel lado se aparece algo. Y tú vas ahí a, a querer desmentirlo. No, güey, estás bien pendejo, estás bien puñetas, güey. No hay nada ahí. Y de repente te topas en ese lugar con gente. Con esas cosas que te dijeron que habían. Y tú decidiste por tu propia voluntad no prestar atención a las cosas que te estaban diciendo esos güeyes. Y es real. Se siente culerísimo. Porque al momento de alumbrar con el helicóptero, cabrón. Vimos gente, pero ¿sabes qué fue lo feo? Dice, para muchos ese era el primer huracán que les había tocado. Y si a nosotros ya nos ha tocado, es ver cosas feas. Ver cosas que el poder de la naturaleza te hace ver que un cuerpo humano lo puede deshacer, fragmentar, romper. Dice, cuando nosotros lamentamos una luz tan potente como fue la, la de nuestro helicóptero, desde arriba pudimos ver cómo había gente sin brazos, gente en el suelo arrastrándose, sin piernas, Gente sin pedazos de cara, sin cabeza, en una mezcla de barro y sangre. Ahí iban caminando, todos en bola. No logré contar cuántos eran a la chingada, pero era un grupo de gente que iba a su paso, caminando arrastrándose y sabes qué fue lo culero que había niños había niños también pero en medio dices como si hubiera sido una dona de personas y en medio de todo esto había un niño había un niño cabrón que era el que iba caminando con ellos Dice, y en medio el niño parecía que estaba jugando, no sé si con una mano cortada, o estaba jugando con algo, pero era un trozo de carne que estaba ahí semisangrante, se veía rojo desde las alturas. Iban caminando. Dice, ¿y qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Los demás, los que estaban arriba de mí Voltean Y me dicen Ya vio Ya vio, capitán Dice, y yo me quedo así de Saca esa gente Saca a mi gente de ahí Dice, les radian Les dicen, ¿saben qué, pendejos? Échense para atrás Vámonos de ahí Sáquense de ahí, a la verga de ahí Vamos a esperar a que dé la luz del sol. Dice. Y está bien culero. Que estando arriba. Y siguiendo alumbrando. Todas esas cosas. Todo eso que estaba allá abajo. Todas esas personas. Volteen a verte. Todas subieron la mirada. Y se siente bien culero. Porque no sabes qué diablos era eso. Ni qué chingados era eso que estaba ahí en medio de ellos. Yo lo vi como un niño. Sosteniendo, insisto, como un brazo, como una pierna. No sé. Estaba agarrando y abrazando una de esas cosas. Pero lo que más me dio... Como esa sensación horrible Fue de que Yo pensé que él la estaba abrazando Y no El, el niño este las estaba comiendo wey. Porque me queda claro completamente Que cuando yo me asomo Y, y teniendo los binoculares de cerca Poder ver a un niño como está masticando la carne de esa parte humana mientras va junto con todos los demás caminando y perdiéndose más adelante de en el, la maleza de ese sitio. Se siente bien culero, cabrón. Se siente muy culero. Dice, yo fui de regreso a la base que ya se había montado. Me bajo, todos en silencio. Y sí me acuerdo que les dije, ¿saben qué, cabrones? No digan nada, no espanten a la gente, no, no digan a todo lo demás. Dice, se pusieron a atender a las demás personas, se pusieron a todo eso. Yo me fui a mi centro de mando. Dice, estaba ahí en mi centro de mando cuando de repente llega un señor, un viejito cabrón. Y me dice, oiga, ¿por qué se regresó? Y la neta yo quería respuestas y que le digo no, don fíjese que acabamos de, de ver esto, esto y esto y esto. Dice, "Ah, ya." Dice, "¿Qué?" Vio al vio al perro. O al perro. Sí. O sea, era gente caminando y en medio había un perro. Le digo, "No, había un niño." Dice, "Ah, ya cambió de forma." Dice es una cosa que a nosotros nos ha tocado ver aquí, que no sabemos qué es, no sabemos qué es. Nosotros lo reportamos a la autoridad, pero a la autoridad le valió madre. En muchas ocasiones vimos a gente caminar, gente muerta a caminar. Si vimos a gente que iba que de, de otros lugares y de repente veías a, a personas... Eh, muertas, dice, de verdad, putrefactas o no sé, dice, iban caminando la gente y de repente te topabas con, con, con perros, con animales que se iban al, al, al campo a morir, dice, te los encontrabas ahí, dice, de lo, que, de lo que hemos llegado a escuchar y de lo que más o menos sabemos aquí, es de que esa cosa lo que hace es se mete dentro del cuerpo de un muerto y camina. Y se lleva más cosas porque se las lleva a unas cuevas que están súper cerca de aquí. Se las lleva ahí a comer. Pero nadie, nadie va para allá. Esas cuevas nadie quiere ir de ese lado. Dice, esa cosa se apodera del mismo muerto. Y hace que vuelva a caminar y se va a esa cueva. A poder comerse a sí mismo. A poder morderse. Y dice, la gente lo ha visto. Como mientras va caminando, va mordiéndose a sí mismo. Se va comiéndose a sí mismo. Dice, no sabemos qué es. Hay, dice, hay unos niños que dicen por aquí que parece como si fuera un monito. Dice, y se le, se le pone, dice ese monito en, en, en, en la cabeza de alguien... Se le sube y, y, y se mete, dice, en la cabeza y avanza. Dice, así está esa cosa. Dice, pero de eso hay aquí. Dice, lo que pasa de esto es de que hace muchos años, dice yo estaba pequeñito también, un huracán, vino para acá y murió gente. Entonces lo que hacía esta, esta cosa era ir recogiendo gente y dejarla allá. Por eso hubo muchos cadáveres de muchas personas de la población que jamás logramos tener una tumba para ellos. Por eso en el Panteón Municipal había una tumba para los que jamás encontraron. Había una tumba para los que nadie encontró. Y ha pasado que en otros lugares encuentran después los cadáveres. Están flotando, están en los ríos, están en muchos lugares así. Y aquí nunca los hemos encontrado. Nunca los hemos encontrado. Dice, pero afortunadamente esa cosa no busca vivos. Sino simplemente busca muertos. Y está bien feo porque... Yo sé, yo sé, pero de verdad yo sé que en el panteón mienten. Que en el panteón yo me tocó a mí enterrar a uno de mis hermanos y ver cómo en el panteón, después de haber enterrado a mi hermano, días después de haber enterrado a mi hermano, estaba la tierra revuelta y vuelta a colocar allí. Yo sé que el panteonero volvió a meter la pinche tierra ahí. Y estaba más baja porque ya mi hermano ya... Yo sé que... En mi corazón sé que mi hermano ya no está ahí. Yo sé que mi hermano salió de su tumba y fue a esa pinche cueva y ahí se lo comieron. Yo sé que está así. Y esa cosa se los está comiendo. Y no sé qué sea eso. Dice. Con todas esas historias, y te digo que con todas esas, porque no fue la única persona que me dijo acerca de estas cosas, dice, me dio curiosidad por ir a ver allá. Me dio mucha curiosidad de ir a ver qué chingados era eso. Entonces, dice, al otro día. Nos lanzamos con Osvel y preguntamos, oye, la cueva de esto. Dice, nadie nos quería decir hasta que un cabrón sí nos dijo, ¿saben qué? Si quieren ir a la cueva, mira, por acá te vas así, así, así, así, así, así. Más adelante vas a encontrar un cerro, que esto, que esto, que este, abajito no una nada. casi cerca de donde está el río, hay una, un, un, una delta, ¿no? Donde se juntan un, un, unos ríos ahí que van bajando, que van bajando precisamente aquí al mar. Ahí en ese pedacito está la pinche entrada es donde hay parece un, un, una cantera dice, intentaron quitar eso pero ya no, ahí luego luego se ve, hay un hueco, hay un hoyo y si tú agarras y alumbras ahí vas a poder ver todo hasta el final de aquel lado, ¿No? son unas cuevas que están allá, y allá fui dice, y allá fui cabrón dice, fue más mi pinche curiosidad y querer quitarme el mal sabor de boca de lo que yo pensé que había visto y me aventuré. Ahí va como pendejo uno queriendo saber qué chingados hay ahí. Y si yo fui, encontramos la cueva. Y esa cueva era, dice, un lugar que yo lo sentí tranquilo. Yo llegué y hasta te daban ganas de tener una casita ahí para poder tener ahí un río cerquita. Estaba muy tranquilo el lugar y de verdad no había gente que se hubiera pasado de ese lado. No había nada de gente por ahí. Dice, nosotros llegamos por allá, sentimos bien tranquilo todo eso, pero cuando encontramos dónde estaba ese hoyo, que iba hacia abajo. Dice, una cueva, piensas que es como las cuevas donde se guardecen los osos o cositas así. No, esta pinche cueva iba para abajo. Cuando encontramos todo eso nos asomamos Y empezamos a alumbrar Entre todos los que estábamos ahí Empezamos a checar Y no fue hasta que uno de nuestros compañeros dijo Allá se ve un cráneo Y sí, cabrón Dice, sí, ahí está un pinche cráneo Dije, mira, si doy las órdenes correctas Yo sé que van a poder venir más compas para acá Más... Más, más unidades, viene más gente del ejército. Vamos a buscar a ver qué chingados es esto. Dice, cuando estábamos ahí, nada más escuchamos como algo desde dentro se rió. Y empezaron así de órale, vente. Acércate. Ven. Dice Y empezamos a escuchar cómo se reían atrás cómo empezaban varias personas En la parte de atrás a reírse Dice y de repente empezamos a sentir un chingo Pero de verdad un chingo de miedo Porque se escuchaban risas De todos los pinches lados Dice No quisimos De verdad no quisimos. ¿Aún quieres tu casita cerca del río? No, pues espérate. Ese güey dijo que no quisimos de verdad acercarnos más. Y de lo que escuchamos, lo que nos hizo salir allá, es que empezamos a escuchar que algo desde abajo de la cueva comenzó a subir. Y empezó, empezó a subir en chinga. Dice... Concluimos con lo que teníamos que hacer ahí. Concluimos... Bien cabrón... Con lo que teníamos que hacer. Yo reporté todo esto. Un mando superior me dijo... No, déjalo así. Son cosas que pasan únicamente ahí. Y... Como de esas, hay muchas, pero de verdad, muchas cosas más que te podemos decir que nos hemos encontrado. Y esa que te conté de la pinche cueva y la chingadera esa que se comía a los muertos de ahí, dice, es una de tantas, pero te iré contando las demás poco a poco. ¿Cómo ves? No, aparte que le sacas un, un pinche susto bien cabrón. Ah, pero andan aquí bien... Bien chingones escuchando las historias de terror Que como veo nomás y me, A mí me daría culo meterme una, a una Cueva donde me, me dicen Que han visto cuerpos O cosas raras o algo así Y me hiciste recordar de ahora que fui a Mérida Que no este, me metí a ciertos lugares Que se llaman cenotes En especial dos Había uno que estaba un poquito más profundo Y donde Estaba más como On, o sea, está así como que la pared del, del cenote, Ajá. y abajo hay como más para que te metas, o sea, más profundo de agua. Como para bucear. Ándale. Y ahí es donde casi no toca la luz, o sea, en los lugares donde no tocaba la luz se sentía una sensación así bien intensa de que había cosas allá abajo. Y fueron en dos cenotes en específico totalmente distintos, que sí, o sea, hasta me decían mi, mis papás y... Y así, este, mis hermanas así como de, vente, este, nada, bucea hasta abajo, ¿no? Ni madres y así disfrutando el agua estoy chingón, muchas gracias. Pero sí, el ir, el, ir, el ir a los cenotes es hermoso, están preciosos, pero sí tienen una vibra bien pinche rara. eso ¿Es un caldito de, de personas ahí? Sí. Pues imagínate cuántas personas eh, murieron al sacrificarlas, al, al aventarlas al cenote. Sí. No, y aparte hay, hay muchos cenotes que este que al momento de que tú te lanzas en, en un modo no de nadar en la superficie sino de meterte todavía más entre las subcuevas y entre el sistema de, de cuevas que en ello conlleva, putas, te encuentras un chingo de madres más y mucha gente que se ha muerto por jugar la alberga. Sí, y o sea, yo sé que los cenotes se, se utilizaban por eso y es más que obvio, pero es extraño porque... En el lado donde toca la luz del sol, no se siente absolutamente nada. Pero cuando estás del lado donde está más profundo, no alcanzas a ver lo que hay en la en, en lo más profundo, uh -huh, claro. O sea, te da una incertidumbre bien mamona y un pinche culo bien cabrón. Fíjate que hace mucho, pero bueno, muy, muy poca gente uh, sabe que no es que me... Bueno, sí una partecita, pero no tengo miedo casi a nada absolutamente nada, eh, ustedes saben que ha, han visto que de repente he grabado cosas así y, y la gente se, se da culo y yo así de a ver vamos a ver qué chingados es eso con la clava pasada, así de, no mames se movió esa madre, a ver deja voy checo, la agarro, la quito, todo eso, no, no me da miedo realmente muchas cosas así, pero hay una cosilla que sí me da un poquito, no de Miedo propiamente, pero sí me saca de onda la incertidumbre y son cositas que tienen que ver con el agua. Sobre todo, eh, por ejemplo, eh, yo cuando estaba en Tehuacán, en Puebla, eh, hay unos balnearios en San Lorenzo. Y eh, sí existen los chapoteaderos para niños. Bueno, yo estaba chavito, tenía menos de 8 años. Eh... Había chapoteador y todo eso, pero había una parte donde era pues el cúmulo de agua y también era donde nacía el agua, era un manantial. Y la parte del fondo de esa alberca en específico había un pedacito que era como una cuevita donde te podías meter y todo eso. Entonces yo, estando chiquito, la sentía súper, pero de verdad súper honda eh, y a mí me daba un chingo de miedo que saliera alguna chingadera del fondo y que me agarrara, pero pensando con más como si fuera una especie como de pulpo grande Sé que no hay pulpos en aguas. Ah, de dulce. dale, con que acá sacando... Este... Traumas de la infancia. No, los traumas no, este, filias acá. Y, y de pronto que sea un pulpo. Ah, no no, no, no en ese sentido, no no soy o sea japo. Nada, sí, o sea sí. no, esos son los japos. este Pero siempre me, me dio como ese ese miedito, hasta que en una ocasión uno de mis primos vio que yo estaba pegadita ahí nada más, como chavito, ¿no? Pegadito ahí al, a la orillita y medio moviéndose y ese hijo de la chingada me agarra de mi y me jalan, pinche este. ¿En qué película Ay. era en que estaban en el agua y había una mano así de como de un muerto y lo agarraban del tobillo? Ah, no me acuerdo. Pero sí suena, ¿no? Dice Dalia Luna, hace muchos años a mi papá le contaron que unos hermanos se metieron a un cenote y se llevaron a uno de ellos e intentaron hacer olvidar al otro lo que había pasado. Ay, güey. Eso sí está muy intenso. Sí. Este... ¿Qué? Les, ¿Les cuento lo que me pasó el fin de semana? Pues si quieres. Y... ¿Y ese, qué pasó? Ah, no, ¿Sí? no, dálate. Ah, fíjense amigos que, bebés, amigos, Tulpi Babies, que una, un día en la semana este algo me despertó, pero porque estaba soñando que alguien me veía desde afuera de la ventana, pero, ¿saben? Era como una mirada más morbosa que otra cosa. O sea, porque tú sabes cuando es una mirada de Ah, pues te están viendo Y yo una mirada de No mames, déjame de ver porque me estás incomodando uh -huh. Entonces fue de la segunda Entonces este soñé que me estaban viendo desde la ventana dormir Y fue lo que me despertó Y este Y sentía mucho miedo O sea, de verdad mucho miedo Porque hasta se, mi, se me erizó la piel del miedo Y pues bueno Me levanté al baño y mis necesidades Y de la nada los perros empezaron a ladrar pero perros que se escuchaban lejos. Y le digo al tío Dani que, bueno, o sea, hasta lo desperté y se fue a asomar y todo. Y me dice, no, no hay nada, no este no te preocupes. Pero pues obviamente son cosas que, pues, obviamente no se van a esperar a que te asomes y te, y te saluden. Así de, hola, estoy aquí mirándote cómo duermes. Entonces, este pues ya pasó. El tío Dani se volvió a quedar jetón. Y yo no pude dormir hasta una hora después. Eso fue como a las tres y media, y media más o menos. como las tres y media que me desperté, les digo que empezaron a, a ladrar los perros y por la culpa del, del ventilador no supe si era un gallo o eran lamentos los que escuchaba y se escuchaba medio lejos bueno, tú dices que sí lo escuchaste pero tampoco lograste como distinguir mm, qué era no, no distinguí qué era y bueno, y qué les cuento bebés que me duró el miedo hasta que me dieron las cuatro y media, cinco de la mañana y pues nada más eso que pinches cosas que andan viendo cosas. Sí, ¿no? Y de vez en cuando también se escucha a lo lejos, en la madrugada, como alguna chingaderita que anda por allá. Pero, pues, si sí, acá nos asomamos a ver, no... Por la parte de atrás no alcanzas a ver ni madres porque hay más casas. Y por la parte de adelante, pues, si te asomas tantito, pero te deja como ese detallito de, ¿y, y, y si no veo nada? Pero, ¿y si sí? No, y, y ves que, bueno, también, no sé, bueno... Algunos este que ya nos acompañan desde hace un rato Recuerdan que hace mucho les comenté que había una sombra Que se proyectaba desde la casa del vecino Hacia la pared de nuestro cuarto Y este y otra vez se volvió a ver, ¿verdad? Uh -huh. Y también se siente, o sea, no es como que fuera físico Pero se siente como la presencia de esa cosa Y ya, o sea, se va con la luz sí. De hecho, alguien nos estaba preguntando que si nuestra casa estaba más pesada, pero creo que en cuanto a cosas paranormales, está más pesada la casa de mi mamá. Sí, en definitiva. Así es. A ver, vamos a leer los comentarios. Dice, las veces que he soñado con cenote los veo tan claros y tranquilos, pero me asomo y no veo. Dice, es que ah, sí están claros y tranquilos, mientras la gente no esté como nadando un chingo, no se levanta este, la, la tierrita. Bueno, y también este depende mucho de... Que tan profundo sea. Eso sí. Muchísimas gracias, Gabriela Herrera, por tus 50 estrellitas. Y tú también, Andrés de Jesús Jiménez Cúpul, Muchas gracias por tus estrellitas. Este ah. dice, y si pinches gallos en la madrugada. No sé si son lamentos o, so, o es un cacareo. Es que acá no, no podíamos distinguir si era un pinche gallo o era otra cosa. Porque el ruido del, del ventilador no nos dejaba escuchar muy bien que digamos. Dice Yara Alejandra Leal Carrizo, yo creo que aunque digas que nada te da miedo, va a haber algo que te, que te sobrepase, aunque creas que lo has visto todo. Sí, evidente, evidentemente va a salir alguna chacharita, pero al menos mi tolerancia a, a, a cuestiones de miedo, a, a cuestiones que a la mayor parte de personas les hace perder el control muy cabrón, es altísima. ¿Pueden preguntarle a la tía Clau cuando he perdido el control respecto a alguna situación de esas? ¿Y... No. No, no es... en siete años no, no es... te he visto. Es... es increíblemente difícil que pase, inclusive cuando estuvimos en medio del terremoto, todas las personas ahí corriendo sin cabeza y evidentemente era ne necesario salir corriendo. Y yo bien tranquilo, ¿no? Ta También tratando de calmarla a ella, tratando de uh, guardar compostura y todo eso. Es muy, pero de verdad muy difícil, sobre todo por todas las cosas que ya me ha tocado vivir. Entonces es, eh, puedo eh, sobrellevar eso bien, cabrón. Dice, los que dan culo, dice Diana Rex, los cenotes que dan culo son los cenotes cerrados, da un chingo de miedo que se rompa la escalera de cuerda, porque si no te la pelas y te quedas atrapado ahí. Verga, pues, donde fuimos eran puras escaleras de madera, o sea, la neta sí se veían muy bien, pero se ve que si en un mal paso te resbalas, ahí sí te quedas, o sea, otro pinche, otro pinche, este, ¿cómo se dice? Cadáver para, para el caldito. Dice Jimena de Acevedo Aspajo dice, ¿qué son los cenotes de por sí? Soy de Perú, así que no sé mucho. Es de Perú. Es de Perú. Eh, mira, Jimé eh, los cenotes en sí, haz de cuenta que hay un lugarcito, bueno, un, una zona que es la península de Yucatán, aquí en México, que eh, como básicamente es una, eh, si hablamos geológicamente, es una piedra grandota, hay algunos eh, lugares que se volvieron eh, huecos dentro de la misma piedrota, por decirlo así, eh, y son un sistema de cuevas muy grandes que eh, están totalmente cerrados. O sea, tú vas caminando por, por la calle y de repente ves que existe un, un socavón, un hundimiento grandísimo, y es un cenote y, y te asomas. Es que no es tanto un socavón, es más como una cuevita hacia ¿Ah? abajo así... donde hay un manto acuífero acuífero ajá sí y es un, básicamente una lagunita que está ahí donde tú te puedes asomar y ahí ahí este ¿Cómo puedes meter peces hay varias cositas ahí o esas esa cueva se dirige ¿Y es a de otra agua dulce? cueva ajá son de agua dulce y los mayas en su tiempo lo utilizaban para hacer sacrificios entonces ahí aventaban cuerpos Así como el dorado. Así como en El Dorado, ándale justamente si has visto la película del de Camino hacia el Dorado, cuando dicen, eh, cuando están dando los tributos, si a los dioses o a Xibalba, cuando ellos dicen a Xibalba, bueno, esa, esa, este, ese hoyo gigantesco es un cenote. Un cenote con un hoyo muy cabrón. Sí. Dice Bereblo, yo antes de vivir con mi pareja en la casa de mis papás dormía sola y un día desperté de sobresalto y vi a una viejita harapienta en la puerta del cuarto viéndome fijamente y sonriendo. A la madre... Dice, esta semana un, escuché un podcast y justo hablaban de los anotes y era tipo de terror. Eh, como ojos de agua, cuevas verticales con agua en el fondo regularmente clara, ¿sí? Dice Pedro Parga, una vez entré al Cinemex de Mancar en la Ciudad de México a ver una película un miércoles como a la una de la tarde en la sala, solo éramos tres personas. Cuando acabó la peli me di cuenta de que se habían quedado sentados y cuando le avisé a la chava de las entradas me comentó que fui el único en la sala. A lo madre. ¿Te acuerdas de ahora que fuimos a ver Batman? Y también sí. se sentía la, la sala medio rara. Sí. Se sentía, y aparte era la, la, la sala de hasta, hasta el fondo. El fondo. Eh, y nada más éramos nosotros dos en la sala. Fuimos a ver Batman después de la mole, después de la chinga, todo eso dijimos, ¿sabes qué? a la chingada vamos a ver una película. Y nos fuimos un lunes, un lunes hasta eso temprano, entonces eh, aprovechamos una promoción en todos los Cinépolis que se llama Convolunes, que te dan palomita, refresco y dos entradas por Cinepolis 159 pesos, Cinépolis este Y fuimos a una de las salas que de verdad, si ustedes han ido, ¿usted ¿sí puede decir el complejo? Pues sí. Eh, en Cinépolis Perinorte o Galerías Perinorte, este... Te metes y es hasta el fondo de las últimas salas, que era la nueve creo, nueve o diez. Sí, de las del fondo. De las del fondo ya se cuenta que todas las demás salas eh, te metes y están a ras de, de, de suelo. Y en esta no, esta está hacia abajo. Ah, estamos Sí, hacia eh, abajo? Si es la única sala. Nosotros entramos por... Ah, sí, es al revés. Al revés. A, a, entramos por arriba. Por arriba, ajá. Hagan de cuenta que todas las demás salas normales... Entras por debajo. Entras por debajo y ya al momento que te dicen, ¿saben qué? Ya se acabó la película, lleguen a la chingada. Y te sacan por arriba. Te sacan por arriba. Y en esta es la única sala, al menos que me ha tocado entrar, que entramos por arriba porque por abajo no había absolutamente nada. Entonces está hacia abajo y éramos los únicos güeyes que estaban en la sala. <ríe> y se sentió una vibra bien, bien curiosa hasta, yo fui varias veces al baño y al final había un chavo de los de cinepolis no mames, me hizo cagar de miedo ese güey, y yo así como de, ay amigo me espantaste, y se empezó a reír y yo <risa> <risa> Qué daño soy dice José dup, este acosté en mi cama una vez sentí dos manos que se colgaban del brazo que, que se colgaban del brazo, se siente más gacho que su vida de morido <risa> Dice, en una película Marta y Gareda se casaban en un cenote, ahora ya no me parece tan bonito. Una vez entré al Cinemex de Manacar en CDMX y a, es a el... ver, ah ya? Sí. sí, esa era esa. Ah, perdón. Sí, Elizabeth Silva dice, "Mi amiga me comentó que cuando estuvo en los cenotes sentía una vibra bien densa, que literal se sentía como si algo quisiera jalarla hacia abajo." Es que sí se siente, sí se siente bien raro, amigos, o sea, neta, si van a un cenote, no vayan a la parte oscura si son ansiosos, igual que uno. Diana Rex dice, incluso hay gente que en sus casas tiene cenotes y no lo saben hasta que se cae el piso. Y eso sí ya este, lo hemos escuchado porque has de cuenta que se pueden a construir y no saben que abajo está hueco. Entonces, de repente uh -huh. no es por peso, por varias madres que se cae y de repente, ¡ay, güey, acá hay un, un de cenote! De hecho, este lo que me estaba contando mi papá y su trabajador es de que este, allá en Mérida se da un árbol en específico cerca de los cenotes que, por ejemplo, si tú compras un área y está este árbol, es 100% seguro que haya un cenote en esa área. Entonces, está súper chido. Dice Dalia Luna, evidencia veloz sobre cuevas. Cuando era niña y fuimos a explorar zonas arqueológicas, llegamos a un sistema de cuevas que estaban junto a uno más grande. Los que iban con nosotros dijeron que en esas cuevas pequeñas, tan pequeñas como para poder meter, para meter cositas y están pequeñas como para meter cositas, la usaban para guardar cosas, y según mi papá, yo le dije, la cueva grande era para la mamá, y las cuevas eran para los bebés, a la fecha ni idea de por qué dije eso, pero sí inquietó a los que iban con nosotros. What the fuck, dice Diana Rex, incluso hay gente que en sus casas, ah, ya, eso, verdad perdóname, es que primero a mí me salió el que acabas de leer, y luego sí. el de Diana Rex, ajá, eh, en las salas de Cinépolis de Plaza Delta Sí se siente muy cabrón Y no se diga en el área de estacionamiento subterráneo Son Tres que te cotorrean Ok Si sí. tienen más anécdotas de Parque Delta Pueden escribirnoslas en una vez Para aprovechar Sí. De, de y si Delta. no, pues, mándenlas al correo del tío Danja Que es danjalart este, Dice Dale lunativo tío, que comentan de cines? Llegué a contar cuando espantaron a unos compañeros en varias ocasiones, pero la bruja aquí presente les puso su estate quieto. Yeah. Ah, dale. Dice, una vez cuando era niño le jalaron los pies, sé que nada que ver, pero está gachito. <risa> Precisamente eh, tuvimos la oportunidad hace poquito de ir a Parque Delta, Plaza Delta, bueno, uh -huh. pues Plaza Delta Parque Delta. Parque Delta. Parque Delta, ¿verdad? Eh, para la gente que no está bien enterada de qué onda con Plaza Delta o Parque Delta, eh, Resulta que cuando fue eh, el terremoto de septiembre del... ¿Qué fue? ¿Del 85? Sí. Sí. Fue el terremoto que le dio en su madre a una gran parte de la Ciudad de México. Y precisamente hubo muchos eh, muertos, mucho, mucha bandita que desgraciadamente falleció. Y que al momento de sacarlos, cuando eh, comienzan a hacer el traslado y el, la, el acopio de... ...de muertos o pedazos de muertos... ...fueron llevados a, precisamente al Parque Delta... ...bueno, Plaza Delta... ...bueno, el Parque Delta, porque en ese tiempo era un estadio de béisbol... ...entonces, en ese estadio de béisbol... ...se comenzaron a colocar todos estos muertos... ...y empezaron a tratar de preservarlos... ...poniendo eh, una cantidad muy grande de hielo... ...de bloques de hielo... ...y ahí empezaron a apilar los cadáveres... ...hay muchas personas que comentan que estuvieron trabajando directamente ahí... que el olor era insoportable... Pero todo esto lo hicieron para que muchísimas personas fueran y tuvieran la oportunidad de reconocer a sus, eh, a sus muertos, ¿no? A los cadáveres que estaban allá. Y empezaron a hacer una subdivisión de en esta parte mujeres, en esa parte niños, en esta parte eh, hombres, en esa parte ancianos. Empezaron a tratar de, de hacerlo lo más rápido posible, sin embargo, pues no, las condiciones no eran las propicias para poder estar este atendiendo a tantísimos cadáveres. De verdad, eran muchísimos y comenzaron a putrefactarse muchos de ellos eh, prefirieron meterlos directamente en este en cajas y llevárselos los que ya de plano eran totalmente irreconocibles eh, porque estaban ya totalmente hinchados infl y este, inflamados estaban ya este muy mal en muy malas condiciones se los llevaron pero la vibra que quedó directamente en ese lugar fue muy cabrona y es hasta la fecha que eh, dicen que en las instalaciones, después lo demolieron el, el, el estadio y pusieron esa plaza. No es la primera vez y hay una cantidad bestial de historias que te cuentan que en ese lugar se aparecen un chingo de cosas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a comer ahí junto con Pani, uh -huh. junto con Kate Banshee. Estábamos platicando después de que nos hicieron los tatuajes y eh, una vez que salimos, ya era medio tarde y se sentía una vibra bien curiosa, bien, bien, bien pesada. Pero si tienen alguna de esas historias, adelante, cuéntenoslas. Ah, dice Brenda Karina, yo estaba viendo que antes de entrar a los cenotes les tienes que pedir permiso o si no, los aluches te harán travesuras. Mi novio entró hace poco a uno y al salir ya no encontraba sus lentes y le pregunté si había pedido permiso para entrar y dijo que no, que no sabía que tenía que hacerlo. Eh, pues, o sea, no sé, no, no sé si se trate de solo aluches o qué onda, porque ahora que nosotros fuimos, yo le estuve este, molestando al señor que estaba cuidando que, este, dejar entrar y salir a la gente, porque por lo de la pandemia también están dejando entrar solamente cierto, este, tiempo y a cierto número de gente, a los, este, cenotes, y le dije, ¿qué, señor, dónde puedo conseguir una lucha? Y me dice, estás pendeja, güey. <risa> <risa> no, no me dijo así, pero me dijo, o sea, no, amiga, no, no sabes lo que dices, esos güeyes viven de noche son bien desmadrosos. Este... Pero, pues, o sea, si te quieres llevar uno allá adelante, pero, pues, sepa dónde lo puedas encontrar. Pero aquí, o sea, sí hay. O sea, porque, pues, como si están bien lejos de la mano de Dios los cenotes, este pues, todavía ellos están cuidando la naturaleza. Dice ahí, de Luna de Salem. Dice, por lo que he leído y demás, como los cenotes tienen un poder, como de desubicación, dice, he escuchado que mucha gente cuando hace buceo en los cenotes, como que se nortean y no pueden salir. De hecho, hay un, un video... Donde uno, un buzo profesional precisamente tiene este detallito, es un mal que se da con la presión, en donde mientras estás buscando comienzas a tener ese, ese agobio y comienzas a desubicarte completamente y eh, pierdes la vida. En este caso, este carnal fue precisamente a un, a un lugarcito así, eh, no me acuerdo dónde está, pero eh, su misión era rescatar un cadáver también. Y se desubicó bien cabrón y trató de, según él, a, a, al orientarse, trató de subir, pero lo que estaba haciendo era descender, ¿no? Uh -huh. Y de hecho hay un video y el, mucho tiempo después ya rescataron a, a esta persona y al video como tal. Y se ve bien culero como esta persona trata, va poco a poco perdiendo el, el, el control y se va hasta, hasta el fondo, donde desgraciadamente fallece. Dice José Rodrigo, ese no lo has leído, ¿verdad? No. Hola, quizá no tenga algo que ver con el tema, pero antier no sé si fue de sueño, pero fue tan real que se me estaba que estaba consciente eso creo, eso creo, pero fue muy real. Bueno, en mi Xbox se prendía y apagaba varias veces y después quise apagarlo, pero antes de tocar el control se apagó. Ya después me relajé y empecé a escuchar respiraciones y me espanté mucho, pero sí, así muy cabrón, traté de ignorar todo, aunque el miedo me recorría todo el cuerpo. Ya al final tenía calor, me levanté y justo cuando me empecé a destapar, un bebé empezó a llorar, se escuchó muy claro, un bebé lloraba muy fuerte. ¡Ay, hey, cabrón! Ha, ha ido una de, de algunas cosas muy... de algunas cosas que cabronamente escalofriante, escalofriante me ha pasado. Oh, Está muy cañón. Dice dos señoras, dice José este, Ordaz, dice dos señoras que conocían el IMSS me confirmaron que quemaron pilas de cadáveres ahí. Y dice Mari, ese te dice, mi padre estaba haciendo servicio social cuando ocurrió lo del terremoto. Me ha contado que podían verse las cunas caer desde los ventanales rotos cuando cayó el hospital materno infantil. Wow, ese es, ahorita me acordé, una vez cuando iba en la secundaria... Eh, un maestro, este, era como, pues, como rememorancia, ¿cómo se dice? Rememorar. Ajá, el día del el terremoto del 85, y un maestro de mate nos contó que él vivía en la Ciudad de México y creo que todavía estaba estudiando, y que creo que le tocó pasar cerca de, de un, este, ¿cómo se llama? De un hospital, no, o sea, es así vagamente lo que me estoy acordando, pero, o sea, el detalle es, es cabrón. Y dice que este se empezaron a romper los ventanales de los hospitales y que una señora llevaba a su bebé en, eh, en brazos y que, pues, lo más lógico en su cabeza fue aventarlo y, pues, el bebé cayó en unas varillas. Uh, sí. Súper pesado. Es así como de, si no me, si no me salvo, ya se salva mi bebé. nombre hombre, señora. No, es que también te paniquea la, la situación y a veces no... Muchas personas no saben lidiar directamente con todo eso, es entendible, y les hace hacer locuras. Dice Elisa Elizabeth Pérez Mendojano, ni en hielo los tenían en en el momento, eh, llegó el momento que apestaba cañón. Sí, eh, de hecho, uh, eh, llegamos a conocer algunas personas que estuvieron precisamente ahí, y sí dijeron que durante las primeras horas sí les traían hielo, pero pues ¿cuánto te puede durar el hielo en, en, en el día? No, no, ¿no? Sí. Es, es, eh, no a, a temperatura ambiente, nada. Sí, no. Dice Andy Vilchis, mi amiga trabajó a ahí, ese ya lo leíste, no. ahí y había, y había veces en las que salía muy tarde, no alcanzaba metro y le daba la opción de quedarse en las salas, pero nadie le gustaba porque se sentía muy pesado, dice que es una sala en específico donde se siente aún peor. Eire Enid dice, les cuento, tenía un amigo de muchos años trabajando en seguridad en el turno de, de la noche. Me comentaba que después de cerrar el centro comercial hacían los rondines pertinentes, subían la, a la cabina para checar cámaras y más de. Eh, y en más de una ocasión lograron captar personas entrando o saliendo de las tiendas. Saliendo iban a ver, pues, oh sorpresa, no había nadie, y dice que sí ha pasado que a medianoche que es como bien común eso, después de las primeras veces, ya ni se molestaron a hacer caso a los avisos, y bueno, esas son las novatadas más comunes para los nuevos. <risa> y si consigues una lucha? Vas a tener que tirar piedritas para que no te para que te dejen paz y no se enamore de ti. Ah, ya tengo uno y, y parece que le echaron este Royal en los calzones. Dice Chucho Cante, dice, de Plaza Delta yo supe que incluso llegó a ser un lugar donde ejecutaron algunos del 68, por lo mismo el tiradero de cuerpos y luego con lo del 85, 85 se juntó el desmadre. Dice Noé Espinosa Parque Delta y el tren del Metro Motrices 500-501 quedaron por decir malditos por el terremoto del 85. La información del Metro que les digo fue la que estuvo trasladando por las noches cadáveres a, a cerca, de, eh, cerca del, met del Parque del IMSS, Parque Delta, recogiendo los de partes de partes lejanas a Metro Centro, centro Médico y de ahí al Parque Delta. Todo el tren fue después remodelado, pero... A, apesta, apestaba a muerto y los que traían los que traían decían que se les aparecía gente o veían el tren lleno con gente descarnada a altas horas de la noche. Madres. Dice Elizabeth Felipe, pues en ciertas fechas sí se siente muy pesado el trayecto entre Parque Delta y el Panteón Francés. Incluso los que trabajan en el Panteón dicen que se ve gente en el mirador, la parte que une el centro comercial con el estacionamiento. Eso en la madrugada. Amigos, es que también pinche Parque Delta está en un puto lugar bien mágico porque en contra en contrasquina está el el hospital, creo que más adelante o sea, sigue el hospital y más adelante está parque no, está eh, el panteón francés entonces así como de wey Dale Luna nos dice no es exactamente de miedo, pero hace unas semanas a mi papá le dio tendinitis en su pierna y nos atendió un doctor fantasma un doctor fantasma bastante amable, ok ¿Cómo supimos que era fantasma? Fue cuando mi papá le dijo, Doc, ay, ¿por qué esto no me pasó cuando era más joven? Y el doctor le dijo, ay, señor, usted tiene la oportunidad Muchos de nosotros no logramos llegar a eso Tenga su tarjeta Y cuando nos levantamos la mirada, el doctorcito ya estaba Ya no estaba e iba entrando una doctora El susto y el sacón de onda, de onda nadie nos lo quitó Pero vaya que fue muy amable el Doc Ah, el otro día vi un TikTok acerca de esa plaza. Me intriga, pero mejor respetar. Dice Praxedis. Uh, eso es es respecto a por qué se les va la onda a los eh, que andan buceando. Dice, comienzas a respirar nitrógeno y a falta de oxígeno en el cuerpo, tienes obnolencia, desorientación, conforme disminuye tu porcentaje de oxígeno en el cuerpo. Mari ST dice, también me contó que el IPN no dejó que los médicos pasantes se fueran de los albergues que recibían a los heridos, al menos durante los primeros días, Enseguida de lo que pasó el terremoto. Pues es que necesitaban un chingo de manos para poder hacer todo eso. Yep. Este, un tete es un tiktok. Tiktok, sí. Sí. Este, ok, ok, ok. Dice no, Espino, o sea, desde el centro médico está pesado la vibra. Después camino, caminas a Parque Delta y pasas por el Panteón Francés se siente la vibra bien pesada. Eso... Eso da precisamente para un, un capítulo completo de Parque Delta. Yo creo que vamos a organizarnos y hacer uno en especial. Tal vez no sea de historias específicamente de nuestras o propias, pero estaría con madre traer algunas cuantas porque conozco algunas cuantas personitas que estuvieron en construcción chambeando en, este, en, los, en algunas tiendas de por allá, algunos meseros y todo eso. Y vamos a ver qué tal está todo eso. Perdón, es que leí el comentario de Dalia. Dice, yo solo tengo unos amigos que cada que vienen a mi casa a visitarme y me dejan a sus espíritus que los andan acompañando. saludos saludos, amigos. ¿Contexto? Es, sí, contexto, para okay. que tengan, para que entiendan, perdón. Eh, en muchas ocasiones cuando vamos a Guadalajara, pues hay unos amigos que nos dicen, ¿saben qué? Caigan aquí a la casa. Nos dan asilo. Nos dan asilo. Ellos muy amablemente eh, habilitan una habitación para nosotros y ya van dos ocasiones que nos quedamos ahí y precisamente en esas dos ocasiones uh, estamos durmiendo o uh, la tía clau está durmiendo y por alguna circunstancia se despierta a ella y se mueven cosas a un lado. O sea, estamos ahí. ¿Acaso estás diciendo que soy yo la del pedo? No, eh, la primera vez no, tú no te despertaste se me desperté. ¿La primera vez que fuimos? Sí, ¿Qué? lo escuché, pero, o sea, obviamente fue así como hasta te dije, ¿qué fue eso? Y tú te levantaste y prendiste el celular y dijiste, pues, se cayeron unas cosas, pero no sé de dónde. Ajá. Y ya, pues, fue así como de, ay, estamos muy cansados, a la verga, nos vamos a, a volver a dormir. Sí, eso a hacia 30 centímetros de donde estamos Ajá. nosotros. Y la siguiente ocasión estábamos precisamente ahí cuando, ¿qué, qué pasó? También se movieron cosas, ¿no? Como si las hubieran aventado. Sí, No, creo que estaban hurgando entre las cosas del bacho Ajá, estaban hurgando entre las cosas. Porque una cosa es de que se mueva y se caiga, ¿no? Así de... No, pero esas cosas eran como... Como ratoncitos. Sí. Entre las cosas. Leamos este último mensaje, porque según esto ya me habían tagueado. y me lo volvieron a mandar, ¿vale? Dice, dice Andrés de Jesús. Mi mamá decía que en su pueblo, la tierra de los manzoneros manzaneros, perdón, había un grupo de cazadores, todas las noches se juntaban para ir a casa a cazar venados en el monte. Cuando llegaba, su, se subía en los árboles y eran grupos de 5 a 7 personas. Siempre tenían un límite de caza que era de 3 a 4 venados y siempre se aumentaban unos días. Ciertas ocasiones el grupo fue y cazó más de lo que más de lo que más, más de lo de siempre y eso el más, vieji, más, el más viejito del grupo dijo, «A ver si no nos los cobra el monte». La noche siguiente, viniendo la gana, ¿qué? viendo la ganancia de la anterior casa, decidieron ir de nuevo y en esta ocasión subieron al árbol y se quedaron haciendo vigilia. Se hizo más noche y en eso se hizo un silencio inmenso en el monte. En un rato se escucharon pasos como de una manada de venados. Entonces se separaron para buscar y disparar, pero no no venían, no venía nada. En eso empezaron a sentir cómo golpe, ¿qué? Cómo golpeaban y movían el árbol. En eso uno se cayó y cuando alzó la mirada el don decía que vio a un venado blanco y juraba y perjuraba que el venado brillaba como de esos muñecos de navidad y que le quitó tirar un y que le quiso qu tirar un plomazo en la con la escopeta, pero cuando lo tiró ya no vio nada. En eso sopló muy fuerte el viento. Dicen que el don se desmayó y el viejito dijo que ese era el dueño del monte. Okay. Ahí te me acordé de, de lo que tú contaste de allá de la sierra. Sí. Irene eh, dice, yo les cuento que en el hospital, ah, en el HH Metrito, de la, en el honorable Metrito de la Ciudad de México. Ah, ok. Me tocó en la línea 12 una situación peliaguda. Era un sábado en la noche, más o menos a las 10.30, ya que por cuestiones de trabajo salimos tarde. Me hicieron el favor de pasar a, dejar una a, una estación, a, dejarme a dejarme a la estación de Parque de los Venados. Todo iba bien. Bajé al andén bien tranqui y así todo fresh. Yo tenía que caminar hasta el fondo del andén hacia el lado izquierdo y ahí iba yo. De repente me paro tantito para ver más o, me más o menos dónde me iba a quedar. Y yo sorpresa, en eso veo venir hacia mí una chica caminando, pero cuando yo bajé al andén no había nadie, solo estaba yo y sentí feíto. Como estaba sola, me hice más como para el medio, y en eso llego al metro y alcancé a meterme, y por curiosidad, malsana, eh, para ver a la chica. Y cuál fue mi sorpresa, que la busco y no la veo, pero al voltear al andén del frente, la veo caminar rumbo al túnel y se perdía entrando. Okay. Yo no sé por qué, pero una señora alguna vez me dijo que tenía muchos espíritus siguiéndome. En casa de mis padres me han pasado varias cosas. La última fue cuando se perdieron se prendieron las luces de mi cuarto. Me llegó a pasar que en la noche alguien intentaba abrir mi cuarto por el vestidor. Y cuando yo decía, no te voy a abrir, dejaba de empujar la puerta. ¡Qué rayos! ¡A su pinche madre! Pues, bueno, vamos a, a hacer algunos cuantos con experiencias específicamente de los seguidores... ¿Pero qué creen? No, espera, todavía faltan un par de mensajes. Ok. Dice Noé, allá llegó todo el cascajo con restos humanos que recogieron del terremoto del 85. Así como recogieron el cascajo cuando entra, entraron los trascabos, ya no se buscaron cuerpos y ocuparon todo eso para rellenar Santa Fe con todo y basura. Sí, es correcto. Eh, va a sonar muy feo, va a sonar muy cabrón, pero cuando ya llega a determinado tiempo en el cual no encontraste directamente a las personas que quedan debajo de un edificio y todo eso, se les da el pésame a la familia, se les dice, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que hacer una revoltura directamente con todo esto y se comienza a eh, llevarse todo con un cascajo y comienzan a entrar las máquinas a destruir directamente todo eso. A veces dentro de todo ello se van uno, dos, tres o varios cadáveres, pero quedan hechos... Pues no puedo decir que polvo, sino una masa de carne que se va con todo lo demás. Entonces se traslada tal cual. No no, no se extraen. Ok, dice Arturo Maya. Desde chico siempre he tenido un, un sentido de detección muy alto. No... No tengo un sexto sentido, pero siempre siento cuando alguien me mira y segundos lo volteo. Y segundos lo volteo a ver a los ojos. Un día estaba en un Walmart acompañado de mi entonces novia. Pues tenía que comprar ropa y cuando terminé de elegir sentí una mirada fría. Me volteo me volteó y veo a una señora de 35, 40 años. Esta se me acerca y me pregunta si me puedo poner una playera. Pues tenía la complexión de su hijo. Y como soy un caballero, pues lo hice. Una vez que salí del vestidor, la señora ya no estaba y me saqué de onda unos segundos después. Iba a dejar la playera. Era una playera de Kiss. Y me topé con un señor de 40 años y me dice, oye, esa playera está padre, a mí me gusta mucho esa banda. A su madre. Ok. La Dalia comentó. Eh. A mi marido en su trabajo se metió al baño a cagar y de repente se abrió la llave del, del lavabo y en friegas que se limpia y le cierra. Y vámonos, es neta, ¿eh? Sí, escuchamos esa historia. Sí, esa historia es real, 100% real, no fake, amigos. Y ahora sí. La última de Saedlara. Lara. Dice, mi tía es conserje de una secundaria en la que estudié. Hace poco cumplió su 79, su 80 aniversario, su... Eh, dice algo así, el punto es que fue a un convento hace muchos más años, el punto es de que hace poco que fuimos, cerramos todos los salones con aldaba, como a las 6 de la tarde vi como un señor salió de uno de los salones y se esfumó como una bruma ligera, enseguida comenzaron a abrirse todas las aldabas perdón y comenzaron a azotar todas las puertas, después las luces de los sanitarios parecía que estaban tiritando y también las puertas comenzaron a cerrar y abrir esto lo vimos más de cuatro personas pero no nos asustó pues mi tía nos advirtió que esto es normal sería que un día que genial que un día conocieran todo lo que nos ha pasado sería con madre también Hem, hemos tenido ganas de aventarnos aventurarnos a algún lugarcito si no, para echar desmadrito, al menos para comer, alguna cosa así. Fíjate que parte de Parque Delta no me suena tan Era mal. Era lo que te iba a decir, que buscáramos algún lugarcito. Bueno, nos, hay que ver qué, qué restaurantes hay, como para hacer una reunión de que te gustan unas 15, 20 personas, para que no seamos mucho. Uh -huh. Y, o sea, ahí sí podamos como convivir. Sí. De, de, de, ¿Quién jalaría una, una reunión para platicar algunas cuantas historias Y vernos dos, tres, noche, para que sí. valga la pena. Para que valga la pena realmente. Tipo 6 de la tarde cuando ya empieza la hora mala. Sí. Cuando se empieza a esconder el sur. Si alguien jalaría, avisen y vamos a ver qué, qué ondita. Tenemos la limitante también de que, que quisiéramos ir a algunos cuantos lugares, pero hace falta transporte. Yep. A, a, haría falta este poder llevarnos, por ejemplo, para pasear entre los panteones y todo a eso. Mamá. Pero estaría con madre aventurarnos a hacer algo, algo así. Bueno. Pero bueno, es hora de que... Nosotros nos retiremos de Algunas cuantas cositas y pendientes Por andar haciendo Como necesitar ir al baño <risa> Ok Y bueno gentecita eh, La tía Clau se despide Bebés qué gusto leerlos Y ver que son una cosa maravillosa Y que nos sigan apoyando En esta transmisión este, Hermosa de miedo Que les baja los calzones Que los hace miarse del pinche miedo Con mis risas y quiero decirles que los quiero mucho. Son unas bebés apestosines. Y este, les mando besitos en sus tatemas. Y recuerden que Chispita existe. Y es amor. Y es amor. Y bueno, gentecita, nosotros nos andamos despidiendo, no sin antes decirles que pueden encontrar todos los demás eh, episodios de Memorias de Nahual en YouTube, en Spotify, en iTunes y en Apple Music. No, mentira, Amazon Music. Y, pues ya saben, nos vemos en el siguiente episodio, en los en vivos o en las retransmisiones. Nosotros nos despedimos, no sin antes decirles nuestras redes sociales que son. Eh, me pueden encontrar en Twitter como Stars Cherry con Z, y Cloud Stars en Instagram, ahí los veo. Y a mí me encuentran, al mismo tiempo que eh, el podcast lo encuentran como Memorias igual en todas las plataformas, y a mí me encuentro como Dan Art en mis redes sociales, y bueno chicos, nos pasamos a retirar descansen, pasen una muy bonita noche eso no es raro amigos, no saben ustedes, pero si tenía ganas de ir al baño a hacer lo que necesito, ahora tengo más ganas <risa> ok descansen, pasen muy bonita noche nos andamos viendo en el siguiente episodio cuídense y tengan mucho cuidado con las sombras que de repente aparecen o con no. las miradas penetrantes exacto, nos andamos viendo un abrazote cuídense